Asuma ya como alcalde eh, electo el la próxima alcalde de San Francisco Macorís. Pero él dijo una cosa muy importante, Olmedo. ¿Me escucha? Sí. sí te, escucho, te escucho. Él dijo, Luis Abinader, y yo creo que eso merece un aplauso, que esa ambulancia se la iba a dar independientemente a la militancia política de los alcaldes electos, que no importa que sean del PRM, del PLD y de la fuerza del Pueblo y de otro partido. ¿Es así? Precisamente, es para los, los, los, los ayuntamientos, las alcaldías, eh, más, de los municipios más grandes del país. No importa quién sea, de qué posición política sea el alcalde electo. Yo creo que es una posición realmente muy, muy loable, una posición que hay que aplaudir y, y, y que debe seguir. Olmedo, y yo entiendo que le da una galleta sin mano al gobierno y al PLD, puesto que Luis Abinader tiene días que quiere colaborar y que trajo unos equipos médicos y el gobierno no ha querido, incluso quería eh, eh, instalar un hospital temporal aquí. Y el gobierno se, se negó en una actitud mezquina que todo el mundo ha criticado. ¿Qué tú consideras de eso? Bueno, se fue. Gracias a Olmedo Cava. Bueno, ahí estaba el diputado Olmedo Cava Romano y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, del Partido Revolucionario Moderno, aquí en San Francisco de Macorís, que acaba de anunciar que de 26 ambulancias, que el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, anunció que le va a entregar a 26 alcaldes electos, a 26 alcaldes electos, no importando de qué partido sean. Eh, Olmedo acaba de anunciar que una de esas ambulancias se le entregará al alcalde electo de San Francisco de Macorís, sitio NG de la Rosa puesto que como todos sabemos, San Francisco de Macorís es la ciudad más golpeada por este virus que tiene de rodilla al mundo y que tiene aterrorizado a una gran parte de la humanidad. De modo que, porque yo le pregunto a ustedes, ¿y qué importa?, acepte las ayudas de quien sea, de Luis Abinader, de Ramfit Trujillo, todo el que quiera donar ambulancia, el que quiera donar hospital, imagínense por lo que se necesita, ¿por qué negarse? Yo no entiendo esa absurdidad, ellos le van a sacar capital político todos, y Gonzalo Castillo todo lo que hace no le saca capital político, y el otro, y el otro, y el otro, todo, todo le saca capital político, y hay gente que van y dan una, una fundita y se retratan, Tú que nadie es pendejo pero si hay necesidades y vemos que faltan cosas porque tú eres opositor entonces yo me voy a negar yo creo que el gobierno la jugó muy mal ahí, muy mal y déjeme decirle la pandemia cada día se expande y en San Francisco de Macorís se dice que ayer murieron cuatro y que el gobierno eh, solamente dijo que había muerto uno dentro del informe diario que emite todos los días a partir de las 10 de la mañana el ministro de salud pública pero déjenme decirle déjenme decirle ya vamos casi a los 2000 ya estamos en 1828 cifras oficiales y 86 muertos Ocha, acaba de morir en la ciudad de Salcedo el aspirante a diputado del de Charles Canaán, una figura muy conocida, incluso eh, que hacía vida aquí mismo, en San Francisco de Macor, y mucha gente lo conocía. Este hombre tenía varios días que había sido ingresado con el coronavirus y entonces, este, debo decirle que las buenas noticias son que tanto el alcalde electo Licenciado Sitió NG de la Rosa, en los análisis que presentaron por las redes, como el alcalde actual Alex Díaz, han salido negativos y ya prácticamente están fuera de peligro. Atención, Sitió NG de la Rosa, Alex Díaz, están fuera de peligro. Hoy el doctor Feria Antonio Cruz y Niñán, mejor dicho ayer, fue dado de alta. Doctor Cruz Jiminyán había, había este, sido ingresado tenía alrededor de dos semanas eh, primero fue dije por dengue y cosas y después entonces se demostró que tenía el famoso coronavirus eh, en el día de ayer fue dado de alta pero este virus sigue expandiéndose el gobierno que había solicitado 25 días más de la emergencia que comienza el próximo lunes. El Senado la aprobó en el día de hoy. Porque una cosa es, una cosa es estado de emergencia y otra cosa es el toque de queda. Debo decirle que el toque de queda se impone cuando hay una situación de peligro, de amenaza y que se puede alterar el orden público y por razones extremas se recurre al toque de queda que es cuando usted no puede salir de su casa de una hora a determinada a otra so pena so pena de caer preso y serle violentado todos los derechos ese es el toque de queda el estado de emergencia es cuando se ha producido una situación fruto de una gran enfermedad que ponga en peligro la estabilidad, la salud de los pobladores cuando hay un estado de guerra, cuando hay una catástrofe medioambiental eh, de huracanes que ponga en peligro y devaste una nación, se declara el estado de emergencia donde el congreso de la... El, el toque de queda se produce por decreto del presidente. El toque de queda no tiene que aprobarlo el Congreso. El estado de emergencia sí tiene que aprobarlo el Congreso. El Congreso le da poderes extraordinarios para el presidente de la República tomar cuantas medidas sean necesarias, ya como se le ha otorgado ese poder por parte del Congreso, el gobierno toma todas las medidas que considere pertinentes para restaurar el orden, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y lógicamente en el estado de emergencia se pierden derechos, se pierden derechos porque en este caso que eh, eh, eh, la decisión es que todo el mundo se recluye en su casa, eh, se entorpece el libre tránsito de la persona, yo le voy a decir lo siguiente, ya el bloqueo es en toda la provincia ya no se está dejando entrar nadie a menos que haya una razón especial eh, debo decirle que entonces el estado de emergencia el presidente había solicitado 15 días y el congreso se lo amplió a 25 en aquella ocasión ese estado de emergencia de 25 días concluye el próximo lunes cuando pase la semana santa Ahí entonces van a empezar 25 días más del estado de emergencia. No toque de queda. El toque de queda que impuso por decreto el presidente va a culminar el 18 del mes de abril. Es decir, dentro de 12 días. El estado de emergencia está supuesto a terminar el 7 de mayo, es decir, que todavía nos quedan 30 días, 30 días en cuarentena. O sea, donde lo, la razón de ser de ese estado de emergencia es que nos mantengamos trancados en nuestra casa durante 30 días. Aquí la gente viola porque sale, los pobres infelices que tienen que buscarse la comida el día a día porque déjenme decirle, yo diría que poco poco enfermo hay de coronavirus Ahí yo he visto esa fila en los supermercados yo no compro el supermercado yo compro el supermercado en etapa normal y después de esta cuarentena compro el colmado que no vaya gente pero como yo quiero que ustedes vean señores las filas en los supermercados que yo he visto salgo en el vehículo sin tener contacto con nadie Salgo en el vehículo sin tener que Para ver, porque tengo que transmitirle estas informaciones a ustedes. Debo decirles que ayer estuve en Cotuí. Estuve en Cotuí porque tengo un hermano que vive en Cotuí. Y. Para ver cómo estaba Cotuí: las matas de Cotuí, las guaranas el desenvolvimiento, cómo acatan. Estas medidas, esos diferentes pueblos y...